Vicepresidenta, pregunta a don Ramón Espinal Merino. Tiene la palabra su señoría. Guarden silencio. Buenas tardes, señora vicepresidenta. Bienvenida. ¿Ha encontrado el Gobierno ya una solución política para Cataluña? O, dicho de otra manera, ¿qué planes tiene su Gobierno a partir del próximo 2 de octubre para Cataluña? Muchas gracias, senador Espinar. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señor Espinar. Me ha oído usted decirle ahora mismo al señor Vildarrats que lo único que quiere la Generalitat de Cataluña como diálogo es un referéndum sí o sí para imponer la independencia de Cataluña. Eso sencillamente no lo podemos dialogar ni puede ser solución para nadie que tenga o que se aprecie en esta democracia. Pero dentro de la ley, del diálogo, de la Constitución y del respeto a las reglas del juego, el Gobierno estará siempre. Espero que usted también, al menos que lo tenga un poco más claro. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Senador Espinar. Gracias presidente. Pues, señora vicepresidenta, me temo que no, vamos a, que no vamos a estar de acuerdo. No creo que le sorprenda. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo por dos razones. La primera tiene que ver porque, porque mire, le voy, le voy a sorprender con una cosa en la que puede que sí que estemos de acuerdo. El día que usted salió escandalizada por lo que sucedió en el Parlamento de Cataluña y porque, y porque no se estaba respetando a la minoría parlamentaria, es probable que usted tuviera razón. Pero desde ese día hasta hoy se ha encargado usted y su Gobierno sistemáticamente de perder la razón y de perder la legitimidad democrática en Cataluña. Mire, señora vicepresidenta del Gobierno, hay dos cosas en las que no estamos de acuerdo. La primera tiene que ver con que, con que es verdad que hay que cumplir la ley y que hay que hacer cumplir la ley, pero precisamente los parlamentos están para cambiar las leyes, señora vicepresidenta, y para adecuarlas... Los parlamentos están para cambiar las leyes y para adecuarlas... Y para adecuarlas a los diferentes contextos políticos. Y nosotros, mi grupo y yo y muchos millones de españoles tenemos una concepción de la democracia basada en la voluntad popular que hay que saber escuchar también en Cataluña. Y la segunda razón por la que no estamos de acuerdo es porque ustedes están afónicos de decir que defienden la unidad de España. Y yo creo que ustedes se equivocan se equivocan en sus objetivos. Mire, quienes quieren la independencia de Cataluña están haciendo lo que tienen que hacer. Están tratando de que Cataluña sea independiente. Pero si ustedes lo que quieren es unir España, ustedes debieran tener una concepción de España, permítame que se lo diga, bastante menos vetusta, bastante menos carpeto -betónica y bastante más avanzada. Necesitamos una España que tenga algo que ofrecerle a Cataluña. Y se lo diré de otra forma. Ustedes a los trabajadores de este país solo les ofrecen desempleo y precariedad. A los jóvenes de este país les ofrecen un billete de avión para salir y exiliarse en los aeropuertos porque aquí no hay empleo. A los pensionistas les ofrecen pérdida de poder adquisitivo. A las mujeres les ofrecen la brecha salarial más ensanchada de Europa en los últimos años. Y a Cataluña y a los pueblos de España, ustedes solo les ofrecen un marco jurídico que no les permite moverse. Ustedes solo tienen proyecto de país para los ricos, no lo tienen ni para los pueblos de España, ni para los trabajadores, ni para los jóvenes, ni para los pensionistas. Y Cataluña necesita que España tenga un Gobierno que no sea parte del problema, sino que aporte soluciones. Cataluña necesita diálogo, Cataluña necesita derecho a, a decidir y un referéndum pactado, pero, sobre todo, quienes no queremos que Cataluña se vaya de España, lo que tenemos que hacer es seducir, ofrecer una mano tendida. Y ofrecer, un proyecto de país, y ofrecer un proyecto de país que tenga capacidad para fijar horizontes colectivos, para decir a dónde vamos a ir todos juntos y no para separar. Quien manifiesta odio a Cataluña no puede a llamar a España, señora señoría. vicepresidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Espinar. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Espinar, convendría que tú, usted explicara a esta Cámara como cuantas menos garantías tiene ese referéndum inconstitucional y cuanto más se silencia la voz de los discrepantes en Cataluña, más le presta la suya. Podemos le pone la voz y la señora Colau, la sede del Ayuntamiento de Barcelona. Sí, señor Espinar, hasta hoy le ponen a la generalidad los procuradores ante los tribunales. Señor Espinar, en su visión divisoria y divisiva del mundo hoy han vuelto a lo mismo amigos, enemigos, represores, reprimidos, ricos, oprimidos, buenos y los del PP. Porque no me venga usted con que esto va de independencia o de democracia. Lo dijo el señor Iglesias muy claro el pasado domingo. Esto va de echar al PP. Que le recuerdo que es el partido que ganó las elecciones, por cierto, aquellas en que ustedes perdieron un millón de votos. Esto es de lo que va para ustedes. Y todo les sirve, señor Espinar, y todo los aprovecha en su afán corrosivo contra las instituciones. Todo les sirve. El señor Iglesias pierde comba y no le importa consumarse a todos los que estén fuera del sistema, del sistema democrático, mientras el sistema no le pueda mandar de él. De esto es lo que va su intervención de hoy y la posición de su grupo, señor Espinar porque lo que no se entiende es que ustedes defiendan un referéndum de autodeterminación contra la Constitución, que ustedes se alíen contra los que incumplen las leyes prestándoles su sede y que ustedes no hayan dicho ni una sola voz en favor de esos otros diputados, de esos otros concejales y de otros esos alcaldes en Cataluña que sí quieren cumplir la ley. Por tanto, señor Espinar, no venga aquí a hablarnos de democracia. Señor Espinar, la democracia es separación de poderes y sus líderes se manifiestan entre los tribunales superiores de justicia. Señor Espinar, la democracia es que se cumpla la ley o es que usted aprueba leyes en esta Cámara para que los españoles decidan la que quieren cumplir o la que no. Porque estoy seguro que a Podemos lo que le gustaría es que se aprueben sus leyes y que las cumplan todos los españoles. De eso va la democracia y yo lo respeto. Y en una cosa estamos de acuerdo, señoría. La Generalitat de Cataluña puede hacer las cosas de otra manera. Traer una proposición a estas cámaras, defenderla y debatirla. Y si la ganan, que la voten todos los españoles. Pero ustedes aquí lo que están defendiendo es que se imponga a todos los españoles lo que decía una parte. Y no a todos los catalanes, simplemente los independentistas catalanes para los que ustedes hacen campaña. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Pregunta de Don Andrés Gil García.